En Gana Energía sabemos que es tiempo de empezar a ahorrar. Descubre la eléctrica más justa del mercado y ahorra hasta 200 euros en tu factura de luz, sin permanencias ni gastos adicionales. Te informamos sin compromiso. Gana Energía, la eléctrica de la que sentís orgulloso.